Se sigue destapando la olla podrida. Lo que estaba hablando Javier Tarazona, el activista de Fundarredes, el cual ahorita está prisionero, era cierto. La relación que hay entre la FARC, el LN y el gobierno de Nicolás Maduro es totalmente positivo, es totalmente comprobado. Y en estos momentos se acaba de destapar más esa olla podrida Donde se encontró un, un computador de Gentil Duarte Donde habla de la relación que hay entre la dictadura de Nicolás Maduro Junto con las disidencias de la FARC Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto puede cambiar el futuro porque de ser así Ya no se está hablando Ojo, tiene, tenemos que ser claros Una cosa es que se hable con un gobierno otra cosa es que se hable con unos posibles ladrones, pero otra muy diferente es que se está hablando con terroristas. Y aquí ya la película cambia, porque bueno, cuando se está hablando de un diálogo con un gobierno existente, que es el gobierno de Nicolás Maduro, así lo llamemos régimen, dictadura, lo que sea, pero es un gobierno como tal. Perfecto. Si esos que están en el gobierno roban, entonces uno dice estamos hablando con ladrones y obviamente que si están robando las arcas de la nación, pues va a tener su castigo, va a tener su pena. Pero ya... Si estos mismos señores están negociando con eh, grupos disidentes, con guerrillas, con paramilitares, con, dicho, con grupos al margen de la ley con fines extorsivos, ya en este momento ya se declaran terroristas, entonces ya la película cambia porque entra en acción donde... A los terroristas hay que tratarlos como terroristas. ¿De qué forma? Que es a nivel internacional. Ya entra la Interpol, la Europol, el FBI, la DEA. Todo el mundo entra a participar. Porque estos señores sabemos que ellos delinquen en Venezuela. Pero que sus propiedades, su dinero y todo eso están invertidos en varios países. Sobre todo en los países que eh, se consideran pa, eh, paraísos fiscales. Esta noticia podría llevar a su fin a la tiranía y cambiar el destino del régimen chavista justo ahora cuando precisamente están esperando que Estados Unidos le suspenda las sanciones, ya que nuevas pruebas revelan el estrecho vínculo militar entre las disidencias de la FARC y la dictadura de Nicolás Maduro. Uno de los jefes guerrilleros colombianos alias Gentil Duarte, si ustedes lo recuerdan, fue el, el que hubo los enfrentamientos en Apure hace unos días donde perdieron la vida más de 30 militares y aparte de eso estuvieron ocho secuestrados este mismo señor alias gentil duarte se comprueba que le solicitó al régimen chavista armamento y permiso para operar en el territorio venezolano aquí la cosa comienza a ponerse candente es algo muy delicado porque vuelvo y digo de comprobarse eso y de llevar eso ante el, la, los estados internacionales ante los entes internacionales esto cambia totalmente la figura y entraría también la Corte Penal a participar, porque ahí es donde más se ha producido los, de los delitos de lesa humanidad. Antes de iniciar, yo quiero que invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Por favor, sigan haciéndonos los, los comentarios, de lo que ustedes opinan, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Lo importante es que demos una noticia que sea real y una noticia que esté al tanto de lo que está pasando en estos momentos se le complica la situación al régimen chavista. Cada vez son más las pruebas y evidencias que confirman el estrecho vínculo entre las disidencias de las FARC y la dictadura de Nicolás Maduro. La revista colombiana Semana este fin de semana reveló el contenido de la información hallada por las Fuerzas Armadas y la Policía en la computadora personal de Miguel Botánchez Santilla, alias Gentil Duarte. Esto sucedió en el marco del operativo San Miguel B., o San Miguel V Que se llevó a cabo el mes pasado en Caquetá Para detener a uno de los más peligrosos Jefes guerrilleros Quien finalmente logró huir se confirman que la cooperación militar entre los disidentes del la FARC y la dictadura chavista Estos documentos son recopilados por las autoridades colombianas Donde muestran de manera clara los esfuerzos geopolíticos de los insurgentes Para extender sus nexos con otros regímenes como los de Corea del Norte e Irán Estos quieren montar un, una empresa internacional Una empresa maquiavélica pero con estructura que llegue hasta el, lo más reconocido. De la tierra, las comunicaciones en el campo militar entre las partes confirman operaciones conjuntas de carácter estratégico, según los reportes el grupo liderado por Gentil Guard Duarte, cumpliendo con los protocolos, rutas y mecanismos que se acuerden entre las partes, preservando los principios de clandestinidad y de seguridad nacional para el desarrollo conjunto de operaciones. Le solicito, ojo, eso se encuentra ahí. Le solicito al dictador Maduro permitirle la permanencia. Y el tránsito por el territorio fronterizo De los estados Zulia, Táchira Páez, Apure, Bolívar Y Amazona Aquí se comprueba algo que es muy real En los enfrentamientos que hubieron en días pasados En Apure Sabíamos que habían ocho Militares secuestrados. Salió obviamente Vladimir Padrino sacando pecho diciendo: Hemos recuperado la soberanía y hemos rescatado a nuestros militares. ¿Sí? ya cambio de que, sin un tiro, sin usar un arma, los, los rescataron así como por arte de magia. ¿Cuánto terreno tuvo que cederle el señor Vladimir Padrino y el señor Nicolás Maduro a estos señores? Porque esto lo que hicieron fue abarcar territorio. Y ahí les tocó calladitos. Aparte de esto los disidentes de la FARC de manera clara le propusieron al régimen chavista neutralizar operaciones de inteligencia y contrainteligencia de la inteligencia colombiana y nor norteamericana, grupos paramilitares y de sectores contrarrevolucionarios venezolanos. Esto se sabe desde hace mucho tiempo y el mismo Javier Tarazona lo venía advirtiendo, ahora que lo tengan preso porque es que está atentando contra la paz y no sé qué más vainas, bla bla bla. Ahora lo más escandaloso y revelador fue el pedido expreso de armamento a la dictadura venezolana, ojo porque esta parte es el talón de Aquiles de Nicolás Maduro, porque aquí directamente Gentil Duarte de las disidencias de la FARC le pide específicamente a Nicolás Maduro 5.000 fusiles, 500 ametralladoras .30 o .50, morteros de 60 milímetros, sistema antitanques, sistema nocturnos, armas cortas, municiones para estas mismas armas, granadas de manos, sistemas antiaéreos tierra-aire, portátiles o de infantería y lo relacionado con dotaciones de combustible intendencia, esto es delicado, esto es algo que podría, vuelvo y digo, cambiar el destino de la dictadura porque vuelvo y digo, si, la, si aquí se comprueba esto, ya ni Michelle Bachelet, ni la comunidad internacional ni la Corte Penal Internacional Ni nadie puede estar diciendo No, es que estamos haciendo unas investigaciones No, aquí se está comprobando Y ojo, porque esto no es de ahorita, Son de los computadores que él le neutralizaron a Gentil Duarte Cuando le estaban haciendo cacería en el Caquetá Porque él en este momento se encuentra en Venezuela Que por esos días él se logró volar Dentro del marco de las investigaciones se encontró en los correos intercambiados entre las partes donde el grupo guerrillero indica que las disidencias cuentan con 7.000 hombres y que su intención es triplicar ese número en todo el territorio nacional. Es una agenda de asuntos pendientes. Los guerrilleros plantearon también entablar vínculo con un general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, de Venezuela, así como de gestionar y tramitar salida de las cárceles y una comunicación con Bolivia. ¡Ojo que aparece otro! ¡Con Bolivia! O sea, aquí están haciendo un entramado. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Rusia, China... Irán, o sea, aquí está metido pues hasta el nido de la perra. Las disidencias de la FARC en cabeza de Gentil Duarte también propuso crear el Frente Internacional Raúl Reyes quien lo guía Arturo Ruiz, el hombre que según los investigadores maneja las relaciones directas con la dictadura de Nicolás Maduro. Aunque siempre se especuló que Maduro era más cercano a las disidencias comandadas por Iván Márquez, aquí lo único que demuestran estos correos es que el dictador juega a ambos lados. Igual, Nicolás Maduro siempre es torcido por donde se le mire. Él juega con... Con las disidencias de Iván Márquez y juega con los de la FARC de Gentil Duarte Juega a ambos lados y no interviene en las divisiones que existen entre los disidentes de la FARC Que funcionan como ejército irregular al servicio del mandatario chavista Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad